Hola, me llamo Diego Alejandro Castaño, tengo 17 años y soy el creador de TIC Colombia. TIC Colombia es una iniciativa sin ánimo de lucro que busca incentivar las TIC en los colombianos mediante proyectos de inclusión ciudadana. Estos proyectos son ejecutados de manera conjunta con otras organizaciones que también buscan fortalecer las TIC en nuestra comunidad. Pero TIC Colombia no es solo una idea ya logramos realizar nuestro primer proyecto de inclusión ciudadana se llama cisagro. CIS Agro es un proyecto dedicado al sector agropecuario del país específicamente a los platanicultores este proyecto es un software que permite gestionar el cultivo del plátano desde su siembra hasta su post cosecha este software que está basado en la nube permite llevar un control de muchas fases del cultivo del plátano, facilitándole a los platanicultores de bajos recursos tener un sistema TIC en su diario vivir. Además, ya que estamos en una era de dispositivos tecnológicos móviles, este software se adapta a cualquier smartphone o tablet. La usabilidad de su interfaz es perfecta para que nuestros campesinos se comiencen a apropiar de las TIC de una manera amigable e interactiva. Además, el sistema tiene módulos para graficar ventas, manejar insumos y costos, generar reportes, geolocalizar las siembras, un sistema de notificaciones inteligentes y un novedoso calendario que le mostrará a los campesinos o al agrónomo pérdidas, ganancias y fechas de los procesos de su cultivo. Sisagro fue desarrollado aquí, en un no muy avanzado portátil, así demuestra también que con imaginación, dedicación y apropiación de la STIC, cualquier cosa es posible. Entre los próximos proyectos de TIC Colombia están la creación de una app para un canal regional de mi ciudad. Un para smartphones y tablets que permita conocer en tiempo real el índice V del sol. Y una campaña interactiva para sensibilizar el uso de las herramientas web 2.0 y de la nube. Con TIC Colombia no solo llevo al país con proyectos de inclusión ciudadana, como CISAGRO. También le doy a conocer al mundo y muestro el uso que le doy a las herramientas TIC que tengo a mi alcance. Gracias por ver mi experiencia. Espero que les haya gustado y también espero ser el próximo Colombiano Digital.